La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Pues efectivamente, como se trata de hablar del sol, pues hemos tenido un momentito de, de Beatles y sol, Para en honor de don Rafael Barrera. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches, muy bien. Aún habitual hacía días que no estaba con nosotros, pero la verdad es que no, porque no sea vigente el tema solar. No. Y al hilo de que el maestro y ex candidato y martillo de herejes en el Congreso de los Diputados citó citó sin duda acordándose de nuestro enemigo don Rafael, el tema de los huertos solares y de las necesidades y de las, bueno, y de las penurias que, que hubieron de pasar muchos pequeños inversionistas por, bueno, una gestión manifiestamente mejorable de la situación, pues hoy, no solamente por eso, porque además siempre volver a hablar de las renovables, aquellas solares que no eran rentables, ahora sí que lo son, finalmente toda esa situación está cambiando, ¿no, Rafael? Eh, bueno, y, y además, hay hay concesiones, va a crecer el parque solar en, en España. ¿Cómo ha caído el tema de la cita en el Congreso? Fantástico, el, el colectivo lo agradece muchísimo, Ramón, eh, es recuperar otra vez esa ilusión por reivindicar ...el estado de, de, de esta gente que está esperando eh, todavía una compensación... ...no hay día que no nos desayunemos con una nueva noticia... ...donde se ve que a los fondos de inversión tarde o temprano... ...les van a pagar, ...se claro. les va a tener que indemnizar, ya empieza a ser sonrojante ver hoy... ...en una cabecera de primera línea cómo se habla de, de que se podrían quedar con el Falcon... ...o que la indemnización del Prestige estaría en tela de juicio... ...porque aquí se ha metido la cabeza como el avestruz... ...pensando que esto nunca iba a llegar... ...y esto termina por llegar... ...los laudos se han conocido... ...masivamente son favorables a los demandantes. Era crónica de una muerte anunciada, eso, ¿eh? Es una cosa evidente. Eh, además es que leían los, eh, los laudos y eran muy contundentes. Usted ha destrozado aquí el, eh, esta inversión. Aquí había unas condiciones, estas condiciones no se han cumplido. Usted puede cambiar la norma, eso es lógico, pero tiene que compensar... El Seguridad daño. jurídica, pues, no, se llama la figura. Eso, eh, ha sido siempre un karma en todos los sectores regulados y en los países desarrollados es... Esencial. Además, la Carta de la Artículo energía, 9 de la Constitución, Seguridad Jurídica. Efectivamente, es, es esencial. Y la Carta de la Energía era un instrumento que los países del primer mundo eh, articularon para garantizar esa seguridad jurídica en materia energética en países del tercer mundo. Y ahora, paradójicamente, los líderes que somos quebrantando esa Carta de la Energía somos nosotros, hay cerca de 50 demandantes. Curiosamente, todos se han ido a Estados Unidos, ni siquiera... Han estado. Ya han dice, prescindido de ponerle aquí la demanda, ¿no? No solamente han prescindido de la justicia española, que puede tener lógica, sino incluso de los tribunales de arbitraje europeos. Se han ido al Banco Mundial, se han ido al CIADI, lejos de cualquier influencia, y uno tras otro están cayendo favorables a estos fondos, eh, a la espera de que se ejecuten esas compensaciones, y ya empiezan a avisar de que empezarán a poner sus ojos en, en activos. ¿Vosotros tenéis ahí un, un lobby perfectamente organizado para que esa representación sea equivalente en los resultados a los de esos fondos de inversión? Nosotros lo que, que pedimos es que por lo menos el nacional... ...tenga una compensación similar al que va a tener el foráneo, es una cosa absolutamente de locos, porque la carta de energía lo que dice es... Bueno, es de justicia, no tienes que justificarlo, si se da uno a los otros eso... ¿Cómo está la relación ahora con la administración en relación a eso? No, el programa de gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos en su apartado 3.5 expresa que se va a seguir avanzando en esa compensación a los pequeños productores fotovoltaicos, pero estamos viendo que el tiempo pasa y como decía eh, Umbral, aquí nadie habla de nuestro libro hasta que llegó Ramón y por fin… Se habló en la cámara de nuevo... Sois poco woke, a lo mejor, si tuvierais un perfil más folclórico desde esa... Desde, a lo mejor, un poco travestiditos... Nos no, sería... vamos a vamos. poner folclórico, me temo. De eh, aquí, sí, pero en, en, <risa> este, en lo que queda de, de, <risa> de legislatura, legislatura ¿no? nos van a obligar a ponernos folclóricos. Pues sí. sería, sería conveniente. Mm. Y desde esa otra perspectiva positiva, digamos... ¿Cómo va el futuro del desarrollo de la solar en España? Nosotros, eh, es verdad que desde el punto de vista energético, que la energía... Cada revolución energética ha sido posteriormente una revolución industrial y una revolución en bienestar. No tuvimos carbón, desgraciadamente, no tuvimos petróleo, desgraciadamente, no tuvimos gas, desgraciadamente, pero tenemos una cantidad de sol impresionante. El, el sol que hay en la península ibérica... Eh, excede con mucho el que hay en el resto de países desarrollados Solo comparable con el Valle del Nilo no, Posiblemente, efectivamente Pero ya está menos desarrollado ese país Claro, claro. pero es que además nosotros tenemos otra, dos ventajas adicionales y es que tenemos mucho territorio, un territorio excelente para instalaciones fotovoltaicas y luego tenemos una excelente red de transporte y distribución con una sola pega y es que no tenemos una buena interconexión con Europa y eso nos va a impedir vender Exportar esta esa energía. Eso es un es una desgracia porque cuando uno empieza a ver los precios de los futuros allá pasados los Pirineos, los precios empiezan a ser el doble de lo que tenemos aquí y nos encontramos con esa paradoja ¿no? de tener muchas horas de sol unas condiciones idóneas para implantar fotovoltaica y también eólica. Tenemos muchísimo, una riqueza también en viento importantísimo. Tenemos una industria muy desarrollada en fotovoltaica y en eólica. Pero a ver si vamos a morir de éxito al final. Y ¿Vuestro no... lobby? No, no, que... No, no intenta justamente eso que dices, porque claro, además de hablar estrictamente de, de lo de uno, en este caso de la energía solar, esa conectividad con Europa es fundamental, sobre todo en el medio plazo, de momento podemos consumirlo todo aquí, pero a medio plazo sin conectividad tendrá un límite la industria. Efectivamente, la, la amenaza para nosotros es que podíamos morir de éxito, en el sentido de que hay una oleada de instalaciones fotovoltaicas pero que pueden quedar ociosas o infrarretribuidas si no conseguimos que haya una demanda eléctrica importante. Que se consuma. ¿eh? Claro, porque si resulta que el sistema eléctrico lo dotamos de mucha potencia, mucha generación, pero los consumos siguen estancados y siguen estancados, eso no va a servir para nada. Ni siquiera va a haber una descarbonización si no se avanza en, en electrificación. ¿Cómo va el tema de... Tejados Verdes de Iberdrola. ¿Ha conseguido entrar, digamos, en el autoconsumo de manera formidable o está en la, en la promoción solamente todavía sin grandes resultados? Está funcionando muy bien el autoconsumo. El, el año pasado fue año récord. Fueron 2.500 euros en autoconsumo. Bien, a, a todos los que están en este ámbito les está yendo fantástico. ¿Es rentable para el consumidor hacer eso? Por supuesto, absolutamente rentable. Aparte, la rentabilidad se mide por relación a los precios de mercado. Claro, Entonces, claro, imagínate claro. el periodo de amortización de una instalación de autoconsumo o en, ahora mismo o el año pasado son dos, tres años tan solo. Sí, y a partir de ahí te resulta prácticamente gratis prácticamente el mantenimiento. Gratis. Efectivamente, las horas de luz, pues tienes energía gratis. El autoconsumo, además, está calando mucho en, en sí. industria. Más de la mitad del autoconsumo. Sí, cerca de la mitad del autoconsumo que se ha puesto en nuestro país es, es industria. ¿Y en, regadíos? En, regadíos. ¿En regadíos? En regadíos también se está poniendo, pero como, más tímidamente, porque son usos más puntuales. Entonces, claro, tú también amortizas tu instalación en función mucho de Mucho más lentamente, standard. claro. claro la no es, es intensivo, claro, el, el regadío en Así energía. es, pero en, en industria, además, es un vector de competitividad. Eh, ...esencial, si nosotros somos capaces de producir... Bienes, eh, con un coste energético inferior al del resto de nuestros vecinos de Europa, eso es una ventaja competitiva que se tiene que aprovechar, pero insisto eh, en este país ahora mismo se está poniendo mucho el foco en que entren más renovables más renovables, más renovables y no el foco hay que ponerlo en electrifiquemos los consumos claro de, de, de fondo está el tema para de para que pueda de... consumirse esa energía renovable que es eléctrica fundamentalmente, claro por dos motivos, primero efectivamente para que se le dé salida a toda esa generación y segundo porque si se trata de descarbonizar nunca descarbonizaremos consumos que no se electrifiquen previamente y echamos en falta que se ponga el foco en la electrificación más en la entrada más que en la entrada de potencia eh, eólica y sobre todo fotovoltaica que está entrando de una manera eh, me atrevería a decir que, que inesperada, inesperada hay unos objetivos del Plan Nacional de, de Energía y Clima en el que se esperaba para el año 30 cerca de 40.000 megavatios de, de fotovoltaica en el sistema, concretamente estaban hablando de 36.800, bueno, y la, y la duda en algún momento ¿Cuánto ha sido, hay ahora? Pues ahora estaremos eh, por encima de los 15.000, 16.000 Falta bastante megavatios. para eso. Sí, falta bastante, pero es que los Son proyectos... atómicos, centrales están atómicas, en siete dos grupos de, de mil megavatios. ¿verdad? Correcto. La, la duda ahora, en algunos momentos, es si no si se va a conseguir el objetivo del 30, eh, sino si se va a doblar ...porque hay una cantidad de fotovoltaica en camino tremenda... Yeah. ...verdad que bueno, ahora mismo y... hay 17.000, 18.000 megavatios... ...pero también es verdad que, es que los proyectos se están lanzando ahora... ...y tardan dos, tres años, cuatro... En ...pero conectar. esos proyectos se están conectando a la red de manera normal... ...o hay un retraso importante en la conexión... Allí. ...y en segundo lugar te quería preguntar... ...los ecologistas nos están levantando contra los grandes parques fotovoltaicos... ¿Qué, qué noticias tenéis de eso? ¿Es agresiva la situación o se calmarán? A ver, eh, los, los parques, eh, hay mucha burocracia en todos los sectores productivos de este país, por desgracia, la energía es uno más y se tarda muchísimo en todo el íter administrativo y en la conexión final y poquísimo en construir el parque a lo mejor el parque, es lo, sencillo, el claro. parque lo construyes en un año y todo el papeleo previo son dos y el, el posterior para conectar puede ser hasta un año, entonces esto también es un sinsentido. Con respecto a los eh, ecologistas Inicialmente los que clamaban por la descarbonización, y además eh, con, con toda la razón del mundo, eran los los, ecologi los ecologistas, pero claro, si queremos energías renovables tendremos que poner eólica... Ni contigo, ni sin, ni, contigo claro, ni sin ti. Claro, es verdad que hay que buscar un punto de equilibrio, porque en la primera oleada de parques fotovoltaicos en España, que fue el año 2007-2008, un parque grande eran 5 megavatios. Son 10 hectáreas, no está mal. Pero claro, cuando empezamos a hablar de parques de... 500 o incluso 800 megavatios, ya hablamos de 1.600 hectáreas. Claro, es muchísimo realmente. Y eso es mucho. hectáreas por megavatio? Sí, se va reduciendo conforme el panel es más eficiente, pero eso es la medida estándar. Entonces, claro, es normal, no solamente los ecologistas, sino que incluso los, que habitan, los agricultores, ¿no? Ag agricultores, cuando se tocan tierras de regadío, ponen el dedo en la llaga. Y es que lo primero es comer. Y, y es verdad ¿no? Y, y es cierto porque hay mucho territorio, hay mucho territorio en el que se puede poner fotovoltaica, hay mucho secano sí, claro. y regadío pues habría que preservarlo, aparte de que hace tiempo que lo advertimos desde de, Ampier que, igual que en la energía había una concentración desmesurada de la propiedad, la está habiendo, lo cual es una pena, los alimentos es también energía y algunos fondos de inversión empiezan a verlo como, como <risa> energía, de una manera muy fría ...y empiezan a adquirir también tierras de regadío... ...eso es otro tema también interesante... ...pero es verdad que muchos desarrollos... ...se están haciendo en zonas de regadío... ...porque son cómodas... ...están no muy son accesibles... Planitas, también comunicadas... ...claro, cerca de la, de la evacuación... ...y entonces resultan mucho más rentables... ...a pesar de que el precio de la tierra sea más alto. Y un tema importante... ...que se plantea en otros en otras áreas... ...de la economía española... ...hasta 50 megavatios son las comunidades autónomas, sí. y por encima de 50 es el Estado. ¿No es un disparate este sistema que al final lo que hacen es fraccionar los grandes parques y se pasan a las comunidades autónomas y se ríen del Estado? ¿Para qué están las dos entidades? ¿Por qué no se han coordinado con una agencia entre estatal y de las comunidades autónomas? ¿Por qué no se ha hecho una agencia eh, fotovoltaica, a lo mejor habría sido mejor, ¿no?, pasarlo todo por una unidad de gestión. Hubiera tenido todo el sentido del mundo lo que dice Ramón, hubiera tenido todo el sentido del mundo que se hubiera hecho una planificación mucho más sosegada del despliegue de la fotovoltaica en nuestro país y ese hubiera sido un punto a tratar. Es verdad que luego sobre la marcha se ha buscado armonizar criterios y ciertamente eh, están muy cercanos, ¿no?, los criterios estatales que los de las comunidades, pero al final esto es un estado... Eh, de autonomías, cada uno tiene, quiere tener sus competencias y las medioambientales lo son eh, bien, bien eh, amarradas, las tienen y luego cada proyecto, cada promotor analiza cuál es el camino ideal para que su proyecto se lleve a cabo. Con, con el mayor éxito posible y sobre todo en el menor tiempo posible. Y bueno, pues unos optan por superar la barrera de los 50, otros se quedan por debajo de los 50. Otras barreras, eh, otras veces no son por este tipo de cuestiones, sino que son por barreras técnicas o por limitación de la cantidad de evacuación que tienen asignada, pero sí es un fenómeno que se está dando, sí. Oye, Rafael, en la, en ¿las industrias muy intensivas en consumo de energía pueden abastecerse de fotovoltaica? Bueno, eso todavía hay ciertas deficiencias cuando son industrias muy intensivas en energía que necesitan altísimas temperaturas. Es verdad que ahí se está avanzando. La cerámica, por ejemplo, ahí. Esto, efectivamente, ahí necesitan tirar de otros tipos de, de tecnologías de, de generación que mucho más... Siderurgia, cerámica, eso necesita más eh, otros sí. combustibles fósiles, digamos, todavía, efectivamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Porque hay que convertirlo en calor y es mucho más eficiente lo otro. Ajá. Efectivamente, a pesar de que se puede energizar prácticamente todo, sí que hay algunos procesos productivos industriales en los que la fotovoltaica quizás no sea la mejor respuesta. Pocos, pero algunos hay, efectivamente. Hay sí. que seguir pensando en un mix racional, donde cada energía aplicada a donde es óptima esa energía, ¿verdad? Correcto. Hay que buscar un mix adecuado. Y en el sector energético, en el eléctrico, se tiene. En el energético estatal, también se tiene. Pero hay que pensar en el mix del futuro, donde las renovables tienen un peso fundamental. Y hay que pensar que las renovables, efectivamente, son intermitentes. Dependen del sol. Necesitamos una dependen base. Dependen del viento. Y esas tecnologías de respaldo pues tienen que estar ahí. El hidrógeno verde puede ser una respuesta, pero estamos hablando de una respuesta... A 20 años vista. Efectiva, me temo. Me temo que sí. Sí, Rafael, eh, antes has comentado un poco el tema de la, de la eficiencia que se va ganando también en el proceso de fabricación de las placas solares. Eh, ante una pregunta del profesor de los dos, eh, las dos hectáreas por megavatio, pues eh, dices que se está mejorando. Pero si ¿sí ha roto esa, ese, esa evolución... Eh, ...geométrica de ganancias... ...es decir, ¿qué recorrido tienen las placas solares? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque da la sensación como que eso, esto también se ha estancado... ¿no? Mm. ...lo cual implica... ...que, que puede faltar... Eh, ...territorio para toda la ambición <risa> eléctrica... ...que tenemos por delante. Bueno, eh, es cierto... ...que desde que empezaron los pioneros... ...de la fotovoltaica en España en el año... ...cuatro... Eh, ...al año... 2020 veinte pues digamos que se habían reducido los costes de producción de un panel fotovoltaico un 90%. Eso ah, ya en términos de, de, de precios, sí, sí, sí. Y ya efectivamente ya poco margen queda, incluso los precios han llegado a subir, pues porque ha subido el precio. <susurra> Al IPC, de lo, para de lo... no sí. Sé. Y también es verdad que utilizan unas materias primas que, bueno, que, que con las cadenas de suministro como están, pues se está se están careciendo. Es verdad que ya estamos tocando fondo en cuanto a la evolución de esos paneles se avanza mucho, pero pero esa velocidad que se lleva... empieza es a estar madura la tecnología. Está muy madura o sea, no hay tecnología de generación energética que sea capaz de competir en precio con la fotovoltaica estamos hablando de producir por debajo de 30 euros megavatio hora eso es una insignificancia y luego las externalidades negativas son insignificantes porque no, no, no genera emisiones al medio ambiente. Residuos, ni contamina sí. ni nada por el de estilo. las baterías ...las baterías... Eh... ...de autoconsumo de energías renovables... Bueno, ...tiene mucho que ver también con las baterías... Y almacenamiento ...las cuales resto. pueden ser contaminantes... ¿no? Esa, ...las baterías son una de las claves... no ...hablábamos de que las renovables... ...tienen el problema de que son intermitentes... ...si hay viento tienen mucha energía... ...y por lo tanto el precio se desploma... ...de una forma espectacular... ...si hay sol tienen mucha energía... ...especialmente en los en los meses... Eh, mayo, junio, julio, agosto que cuando entre toda la potencia eh, fotovoltaica que se espera, los precios también bajarán muchísimo, pero hace falta ese respaldo, que lo están dando las nucleares, que la está la, dando la hidráulica, que lo está dando el gas, pero si se quiere descarbonizar tienen que empezar a entrar esos respaldos que no, sean, que no emitan eh, CO2 y se está esperando que lleguen las baterías a su punto de madurez, eh, esperemos que sea pronto. Él es esperemos, Rafael, eh, tiene fundamento eh, sostenido. O sea, parece, igual que hablábamos del hidrógeno, 20 años, ¿podemos pensar en 5, en 10 años o, o todavía no se ve el horizonte? Podemos pensar en... Eh, al final todo se mide en, en el precio que tiene el megavatio que entra en una batería y sale de una batería. Y, y ya estamos viendo... Precios aceptables. ¿Qué los, es un precio aceptable? Pues podríamos estar hablando de 150 euros megavatio hora, que, que oye no tiene por qué ser un, un mal precio, pero todavía sería deseable que. 150, bajara, 150. Claro, 150 multiplica por 5 el coste. Claro, además el problema es el ciclo de vida de una batería. Claro. Bueno, es, es corta. Es corta, es corta. Y otro tema ah. que no has hablado todavía y que a mí me parece sumamente interesante. ...la combinación de la fotovoltaica... ...con una agricultura en ese mismo suelo... Sí. ...es decir... ...van a venir a contarnos que los conejos... ...se, va a comer, se van a comer todo... ...que es imposible... <risa> ...o podemos tener una agricultura... ...compatible con la fotovoltaica... ...subsólica... ...debajo del sol... ...y encima del suelo... ...se ha avanzado muchísimo... ...se le ha llamado agrovoltaica... ...a esta, esta, esta, esta combinación... ...extraordinaria... Y ya se están desarrollando estructuras de, de paneles que lo que hacen es estar más altos de lo normal para dar sombra a los cultivos de tal manera que pierden menos humedad, que se benefician de la energía. Pero cultivo... llega les llega el sol sí, sí, sí, claro, igual, claro, igual el, mejor. Le llega el sol, sí, el es, panel es transparente, Rafael, los hay, los hay el difíciles. panel no suele ser transparente, transparente, efectivamente los hay también ahora, que captan energía que se refleja Abeldo, incluso ¿no? por efectivamente por abajo, lo, lo cual les da un porcentaje de eficiencia aún mayor, pero claro, al hacer las estructuras más elevadas les da la luz. Les da sombra para que tampoco se evapore tanto el, el, el, el agua que reciben y entonces hay una sinergia entre, entre muchos cultivos y, y esa fotovoltaica, aparte de que son terrenos que ya están humanizados y que por lo tanto no requieren tanta cautela medioambiental porque hay mucho territorio. Mucho territorio o muchas zonas que están ya humanizadas, polígonos industriales que son excelentes para poner fotovoltaica. Y el sector agrario también, es, es, en este sentido, esa fusión, esa agrovoltaica, tiene mucho futuro. Está, hay, hay, ¿Hay empresas señeras en España en este tema que estén rompiendo moldes y creando tecnologías de agrovoltaica? ¿O todavía, todavía dependemos de Israel, a lo mejor? Bueno, en, en fotovoltaica no, no me consta que Israel sea referente, en agua efectivamente sí, pero en el sector del agua las empresas españolas poco tienen que, que envidiar. Hay un paralelismo entre esa revolución fotovoltaica que se hizo en España en el año 6-7, del cual surgieron grandísimas empresas que luego han llevado su ingeniería fotovoltaica por todo el mundo, al tema del tratamiento de agua en, en España, donde también fuimos pioneros y, y luego esa tecnología... Eh, recorrió el mundo con mucho éxito. No, realmente España está siendo eh, incipiente en esas combinaciones, pero no, no, no me consta que haya empresas que estén desarrollando todavía de forma masiva soluciones de agro, de agrovoltaica, pero seguramente llegará. Pues, eh, Rafael, me parece que seguiremos hablando, ¿no? Me parece, de esa, me parece interesante subrayar Comentario: la, la, el panel está maduro. el Panel tiene poco margen de crecimiento. Ha reducido en 90% su coste. En cambio, su rendimiento. ¿En qué porcentaje lo ha debido de aumentar desde aquel, de aquel originario pionero 2006-2007? Bueno, más que más, el, el panel siempre ha sido muy eficiente. Lo que se consigue ahora es reducir su dimensión. Para que sea más eficiente por unidad de superficie. Eso es, que es consigue para la misma energía correcto. con menos superficie. Y, o sea, o sea, efectivamente. Que para la misma superficie tenemos mucha más energía captada. Correcto, correcto. ¿Y eso de qué orden ha mejorado? Ha podido reducir entre un 30-35% hasta 40 dimensiones de los paneles y eso es extraordinario. ¿Y podemos plantearnos en un futuro... ...producir paneles en España o tendremos que seguir comprando a China. Sí, sí no, eso ya, ya se ha planteado, ya se quiere. Aquí en España hubo fábricas de, de paneles. Lo que ocurre es que al final cuando se dio con la fórmula ideal de panel... Pues en China, que es la gran eh, factoría, pues eh, se puso a producirlas de forma masiva. ¿Qué ocurre? Que con el COVID, con esta crisis en la cadena de suministro, nos hemos dado cuenta de que no es del todo malo empezar a fabricar paneles aquí y ya empieza a haber algunas iniciativas empresariales que lo que quieren es fabricar el panel en España y seguramente muy pronto veremos algunas factorías fabricando paneles. En Italia ya la hay, porque también tuvieron esta misma... Problema. Que tú. Y será, y será bueno porque hay mucho panel por, por instalar en este país y, y sin duda tendrá mercado. Ahora mismo hay incluso una falta de mano de obra, eh, lo, lo, se buscan a los ingenieros para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos porque, porque escasean, entonces pues, no estaría de más que hubiera lo antes posible una fábrica de paneles. Pues si vamos a instalar muchos miles de paneles, pues estaría bien que se produjera en España. ¿Y, y se puede decir que en eólica estamos más avanzados en el tema de fabricación de todo el aparellaje necesario para montar los parques. Yo veo, por ejemplo, que estamos avanzando mucho en el tema de, de offshore, ¿no? Eh, los, sí, las sí, instalaciones mar, marítimas realmente. está siendo, sí. Hay una protesta grande ahora de la pesca. También dicen que les van a quitar la pesca, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí, tú? La, la te, esta tecnología de eólica offshore está muy desarrollada en eh, bueno pues en es el, el norte de, efectivamente en el norte de Europa hay muchísima pues más estrechos escandinavos Sí, no no y, en, y, y cerca de, de Inglaterra Reino Unido hay eh, Irlanda Marques, eh, en plataformas continentales muy bajitas Correcto, nosotros tenemos ese problema y es que nuestra plataforma continental cae de forma abrupta, abrupta. abrupta. bueno en el Atlántico abrupta. en el Mediterráneo es más correcto. Correcto, pero más bueno Tampoco, no es como en el Báltico, piensa que el canal de. el, el, el túnel del canal de, del Paso de Calais está a de 60 metros, metros, claro, o sea, metros. está muy cerca. El mar Báltico, eh, que es un mar muy grande. Tiene 30 metros de, de profundidad media. Es prácticamente toda plataforma continental. Mar, ahí es mucho más El mar más de Irlanda ¿no? también tiene profundidades de 30 No metros. se produce oleaje. Con esas profundidades no tienes un oleaje sustantivo. O sea, hay muchas cosas que son ventajosas. Pero ahí en Galicia lo que hay es un mar... Hay un viento formidable, claro, en, sí. en todo ese noroeste español, ¿no? Enseguida, enseguida te vas a 100 metros, que es lo que dicen. ¿no? Ese es el y ahí, ahí el coste claro. de no, lo la Lo que pasa torre. es que se, se pueden hacer también como las plataformas más petrolíferas, ¿no? Hay proyectos flotantes, flotantes sí. ¿no? Y, y Esto. vuestra cooperativa, o mejor dicho, vuestra organización, Ampier, Ampier eh, ¿está ensanchando o mantiene la estructura todavía de un cierto pasado? Nosotros estamos ensanchando, pero sobre la base de pequeños parques fotovoltaicos de entre 2 y 5 megas, que es lo que se pueden permitir las pymes españolas. Pero es que el modelo de parques fotovoltaicos de la actualidad... No está siendo el modelo del año 7 y el 8, donde eran pymes con parques de estas dimensiones que no tuvieron ningún problema de carácter social porque eran muy muy muy limitados la ocupación. Eran pequeñitos, claro. El modelo ahora son grandísimos parques de muy pocos operadores. ¿Y, ese ¿Y no, no son es... inversores españoles? Hay de todo, pero hay mucho fondo de inversión. Hay muchísimos fondos de inversión. Quizá aquí el modelo ideal hubiera sido que el beneficio de nuestro sol de nuestro territorio, de nuestra red de transporte y distribución, hubiera, queda, hubiera quedado, eh, por lo menos en un porcentaje muy amplio, en manos de empresas y pymes españolas. Es decir, que ese dinero que destinamos todos los españoles, y que es muchísimo para pagar energía, hubiera terminado por recalar... Pero fíjate, en el, el tal como lo has enunciado, que ha estado muy bien enunciado, tiene mucho sentido, porque estamos hablando del sol que da en una especie, en una superficie concreta, en el, un sol que es español, por decirlo de alguna manera al menos en su recepción en un territorio que ocupa la solar ocupa mucho territorio y territorio es limitado 505.000 kilómetros cuadrados, eso es lo que hay ni un, ni un kilómetro cuadrado de más y una red de distribución que ha costado Dios ayuda y muchísimo dinero construir y que es necesaria claro que todo eso Debería de pagar un peaje cuando ese cuando esa inversión va, va a irse para afuera los rendimientos. Yo no soy nacionalista en ese sentido, pero igual que la Renfe cobra, y me parece muy bien a los operadores que quieren moverse por su red ferroviaria vendiendo billetes, ahí el que quiere aprovechar todo eso que es muy singular y que es legítimamente de los españoles, legítimamente, también deberían de pagar un peaje distinto que las empresas eh, españolas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, don Ramón, eso? Hombre, yo noto que tiene que haber una comparación internacional. Es decir, si hay inversores que quieren hacerlo en España, en cuanto más nacionalismos hispanos surjan, peor, porque sencillamente se van a ir a, a, a Alemania, se... no, ¿eh? no, no, no se van a ir a Alemania, se van a ir a Marruecos, a Argelia, Argelia. A Mauritania, a Senegal... Sí. Habrá que transportar la energía, ¿eh? Naturalmente Con unas redes de transporte que no existen. Existen, en la Unión Soviética se crearon a 400.000 voltios. Sí, sí, claro, claro. Desde, desde, el, desde, el, desde el, las presas del lago Baikal, porque el lago Baikal tiene el tamaño de Portugal. y Le subieron un metrecito solo y tuvieron una presa que vale por todos los pantanos españoles. Impresionante, ¿no? En el río Angana, eso, eso aquí los ecologistas no dejarían que se hiciera pues se subió un metro del lago y se ganó lo que lo que toda la, la geografía española impresionante claro bueno yo, yo creo que cuantas más dificultades menos inversiones foráneas. eso está no claro. lo que estamos diciendo no son dificultades sino decir que hay un peaje de cosas que existen, esa, esa discusión que usted planteaba de, de la ocupación del territorio, bueno pues esa, esa ocupa esa esa ocupación tiene que tener un pago, porque el territorio es una cosa única, no hay sí, más sí, que el pero que eso hay ¿no? se llama Proteccionismo. la justicia social, que está muy bien para salarios y pensiones y otras historias, pero Usted le mete a un fondo inmobiliario extranjero, dificultades, y se va a Mauritania, ya le digo. Pues en Mauritania muchos pisos no pueden construir, ¿eh? No, se no pueden construir, pero exportarán electricidad por un tubo, por un tubo de... Pero fíjese lo lejos que estaría el tubo. No, no, no, va a ser impresionante, lo del lo del desierto de Sahara se va a convertir en el polo energético del mundo. Yo creo que es un poco difícil. No, llevará tiempo, pero... Y además, ¿sabe usted que el que el polvo en suspensión de la arena es contraproducente para la energía solar, y, verdad? Sí, para los ojos también. No, pero fíjese, en, en, en, en los desiertos de arena de la península de Arábigas, el rendimiento es inferior, bastante inferior sí, al de España y de, tiene de, mucho hay, más sol. Hay que limpiarlos. Es, hay que limpiarlos, son unos costes también de, de, de mantenimiento. Y además que refleja y no llega, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos. Es, robots. No, no, es, es así, es un problema. El, el panel, en los sitios donde hay arena o, o calima, se manchan, pierden muchísimo rendimiento y hay que estar limpiándolos con, con, continuamente. Eso. Y no con agua, porque hay agua tienen poca. Y con limpia cristales, caso, pues es un poco complicado. En cualquier caso... Eh, traer a don Rafael para explicarnos esto es una labor patriótica porque se enteran también los oyentes <risa> Bueno, un placer. A los oyentes están por la labor y todo el mundo... Está, está la gente, le gusta. A, a, a, sí, sí. Le, le, eso de los paneles solares en las casas, ya todos tenemos... Antes era una excentricidad y ahora tenemos amigos de lo más normal y racional, de esos que pasan por la calle y parece que no han matado un mosquito, y resulta que tienen el techo lleno de paneles sí. y te dicen todo lo que están ahorrando. Los Luz. ayuntamientos están con los Next Generation... Poniendo a los municipios paneles. Comunidades generales. energéticas que sí. las están fomentando, efectivamente. ¿Y qué va a hacer Galán? ¿Se va a tener que poner a fabricar bollos o qué? Bueno, aquí hay sitio para todos, porque si tenemos que electrificar todos los consumos de energía... Y hay mismo... mucha energía para, para ah, hacer, es. mucha electricidad 20, para dar. Sí. Me parece que es un 20% de electrificación lo que tenemos? Es poco, ¿no? Algo más, algo más, eh, porque es verdad que se han electrificado en los últimos años, pero no superaremos el 25-26. Eh, no... De una forma normal, en usos fácilmente electrificables, ¿hasta dónde podríamos llegar? Sin, sin ir a, desde las cosas que son muy intensivas, o, el, o la movilidad, que en realidad todavía es Por una ejemplo, entelequia, Cuánto, ¿qué porcentaje sería relativamente fácil de electrificar? Por su naturaleza, me refiero. Pues si se electrificara la movilidad... no Deja eso aparte. Bueno, es que es importante. Es porque que es lo más es que, importante. Claro, la, la movilidad urbana... Sí podríamos llegar, llegar al, fácilmente al 60%. A, sí, podríamos llegar al, al 60% en 5, 6, 7 años. Lo que pasa es que la, la movilidad, que no es un tema que conozco, pues tiene también las barreras precisamente la, en las baterías, en los problemas de recarga, claro. pero en un ideal donde la movilidad se pudiera electrificar, como dice Ramón, superaríamos el, bueno. el 50, luego estaría la bomba de calor, pero, climatizar pero, pero, sobre pero, pues, generación eléctrica. ¿Cuánto es el consumo que tenemos ahora mismo en España? Total eléctrico. 200 60.000 gigavatios. Pero eso implicaría que tendríamos que superar los 500.000 gigavatios de consumo si electrificáramos el 60%. Pero en energía instalada de las renovables, esos 250.000 adicionales, los mismos se nos tiene que ir casi al doble, a 500.000, ¿no? Eh, 500 Estaríamos hablando escenario año 30 con los objetivos del, del PINIEC. Sí, pero 500.000 gigavatios. Es decir, si trasladáramos esto a megavatios y lo multiplicáramos por dos hectáreas en el megavatio... Bueno, pero ahí están todas las renovables, no hombre, solamente las vale, solares, claro. Los datos, los datos son deslizantes, van cambiando, no se quedan fijos, cambian rápidamente. En vez de dos hectáreas, dentro de poco con una hectárea tenemos Nos acaba de decir don así. Rafael que eso ya no va a ser así, que ya bueno, estamos bien, maduritos, bien. Eh. Don Rafael, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y bueno, de enseñarle a la gente... Que eso no no son de esas cosas que de, de soñar, que ya se está haciendo, que se está haciendo, que realmente no es tan difícil. Es verdad que se está extendiendo, igual que al principio varía el 400% que la energía, digamos, habitual, ahora realmente es más barata que ninguna otra energía. Y que vayan pensando en la cruz pensionada. <risa> Eso se lo dice a todos los que pasan por aquí, a ver si alguno pica. <risa> bueno, Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. <risa>